La siguiente pregunta viene desde Teruel. Aragón Cash nos pregunta ¿De qué se nutren las plantas en el crecimiento? Hola Aragón.